donde calificamos a los estudiantes, vamos a ver la medida ponderada simple, que es cuando usted le da un peso a la nota, cómo se añade un ítem de calificación y excluir calificación. Ok, la primera es que la medida de calificación es la suma de todas las notas dividido por el número de calificaciones, ¿verdad? Es lo que nosotros, digo la gran mayoría, aunque yo todos mis cursos es por peso, pero es cuando el estudiante saca la puntuación y usted divide el total de la puntuación obtenida por el total del punto de las calificaciones y eso le da el promedio. Vamos a ver un ejemplo: eh, en la, en la medida ponderada simple, que es cuando un elemento de calificación se le puede asignar un peso, ¿verdad? Por ejemplo, que usted tenga, puede esto expandirlo o reducirlo, que le dé, por ejemplo asistencia un 10%, asignatura un 15%, los exámenes 60%, una presentación grupal 15% y tiene que sumar el total de 100%. Ok, esto es un ejemplo. Vamos a ver cómo es el proceso. Primero vamos a dar clic al icono, al icono de izquierdo, en la parte superior de Moodle, está en estas tres rayitas. Ay, perdón, déjenme silenciar esto. Eh, al usted darle aquí, pues ya va a expandir el menú y le da clic a calificaciones. Si sigue hacia abajo, pues va a ver los cursos que tiene en, pro, en, en progreso. le da clic en añadir En una vez le da calificación se abre esta pantalla, va a configuración y luego va a añadir, ok, añadir una categoría, de la ventana de categorías de calificación usted va a escribir el nombre eh, de la categoría, ¿verdad? Ejemplo, exámenes, entonces, luego le va a dar la medida ponderada simple de calificación. Y el tercero le va a dar el porciento que usted le va a dar a esta categoría. Recuerdan en el ejemplito que los exámenes le iban a dar un 60%, pues este es el porciento. Luego, naturalmente, tiene que guardar los cambios. Y así sigue con cada categoría. Por ejemplo, asistencia, yo le di un 10%, exámenes, un 60%, a presentación para un 15% y asignaciones un 15%. Todo esto, miren, 10, 60, 15 y 15, tiene que dar 100%. Y ahí, eh, cuando usted ponga la, las tareas o los exámenes, los va a ubicar, dentro de las categorías, por ejemplo, aquí están los exámenes. Asistencia es una nada más, así que lo pongo debajo y hay una de asignatura, asignaciones, hay dos asignaciones y la presentación grupal. Así todo eso tiene que dar el 100%. Añadir un ítem de calificación. Mire, el item de calificación es un, una actividad donde, por ejemplo, eh, ahora se presta mucho porque eh, usted tuvo que arrancar por esta situación con esta plataforma y ustedes comenzamos todo en una forma ¿verdad? presencial, pero entonces usted desea que usted desea presentarle a los estudiantes las calificaciones, pero se hicieron en papel, en papel. O usted tiene alguna actividad que desea darle puntuación, pero no va a ser electrónica. O sea, por ejemplo, usted va a darle un, una observación de campo o algo, una tarea, que usted no se la va a dar electrónica, por lo tanto, Moodle no va a poder calificar eso. Pero entonces, a través de esta, de esta herramienta podemos añadir ese ítem de calificación. Vamos a ver. Como siempre, vamos a darle clic al icono este superior izquierdo. Le vamos a dar las calificaciones. En configuración, vamos a darle a añadir ítem de calificación. Se escribe el... El examen o el ítem, examen número uno, por ejemplo, después le va a dar la calificación que usted va a otorgar, 100, 50, 25, lo que usted quiera darle. Y guardamos los cambios. Cuando guarde los cambios, el ítem eh, eh, que añadió, ¿verdad? Aparecerá el ítem que, que usted añadió. Entonces, va a dar clic a Vista, luego va a dar clic a Vista simple, va a seleccionar el ítem de calificación y ahí va a aparecer todos los estudiantes. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Luego en Calificación, otorga las, las puntuaciones y ya, y ya todos los estudiantes van a ver la calificación. Cuando ellos le den a calificaciones. ¿Para qué queremos excluir una calificación? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál fue la pregunta, Néstor. ¿Por qué uno quiere excluir una calificación? Si le va bueno, a veces a porque tenemos puntos de más. Tengo puntos de más, notas de más. Quiero ayudar a estudiantes a subir promedio. Exactamente. Ajá. Ok, o sea, hay varias, hay varias situaciones donde uno quiere excluir una calificación. Por ejemplo, si damos una preprueba. Cuando usted ponga una preprueba en Moodle, le va a dar una calificación. Usted, eh, pues imagínese, si le dejamos la preprueba activa, se cuelga todo el mundo. Casi siempre, ¿verdad? Este, y después tiene que dar una prueba pues usted puede descontar eso porque usted lo que quiere es medir evaluar de qué necesita el que el estudiante aprenda así que hacemos el mismo procedimiento vamos a dar clic al icono aparece calificaciones seleccionamos calificaciones y en vista simple va a seleccionar la la categoría, la, el examen. Y aquí tiene que, por ejemplo, aquí está Liz. Ella está es la única que está matriculada aquí, ¿verdad? Digo, ya matricularé a mis otros compañeros. Pero en este momento tenía Liz. Entonces, si quiere excluir, pues marca aquí excluir. Todo o alguno. Y ese estudiante, claro, si es esa nota, pues usted dice todo, porque es el examen, por ejemplo, una preprueba, usted le marca todos y le va a marcar todo. Y ella elimina eso y entonces no lo considera para el promedio. Miren, tenemos página la página del DEAD. De Esta es la página, ¿verdad?, de, de, de, de educación a distancia para solicitar ayuda. Siempre les recomiendo que entren aquí porque... Si nos envían por email ah, y lo copian a Liz, o a Yanis, o a mí, o a, o, a, o a los otros compañeros, no sabemos quién está atendiendo qué. Pero a través de esto, cuando uno coge ya la, la petición, los demás saben que yo la cogí. Es para no duplicar esfuerzo. ¿Cuál es la primera dirección? Esta. Aquí es la solicitud de ayuda. Aquí es de la oficina, hay recursos y, y cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos creado videotutoriales eh, que se llama talleres facultad, donde hay dos o tres bastantes cositas de cómo hacer cosas sencillas, que está disponible para que usted, eh, si usted no le aparece como curso ahora, eh, uh -huh. habla con Liz o conmigo, nos escribe, mira, yo no veo el, el taller, el, el curso, entonces nosotros lo matriculamos. Porque okay, yo creo que ya están casi todos, ¿verdad, Liz? Ah, sí, hay muchísimos, van por ciento y pico, eh, creo que 115 profesores ya registrados, o sea que deben verlo entre sus cursos matriculados. Exacto, si usted no, no lo ve, uh -huh. nos escribe. No A ver. Y nos saber. De igual manera también hemos mantenido lo que son los webinars que son bastante extensos que hemos dado durante este semestre y otros tutoriales adicionales que están abiertos fuera de, de la plataforma Moodle a través de YouTube, pero en este curso particular son unos videotutoriales más cortos, sencillos que ustedes pueden también cotejar y Ernesto lo ha ido organizando, ¿verdad? A través de, de los años, porque ya lleva más de un año, lleva como uh -huh. dos años ya el curso creado. Miren, talleres de facultad, si se le supone, aquí está como solicitar: talleres de CleanOmatic, Screencast, plantillas de PowerPoint uh -huh. para que usted la pueda utilizar con el, la guía de marca. Esto es para los de Apple, que yo no sé por qué me pone esto, tengo que verificar. Este, y están los cómo, cómo gestar un curso, eh, cómo este, configurar las calificaciones por peso que ya se lo dije, cómo importar cursos de pasado, cómo añadir blogs